Campeones de League of Legends en 10 segundos Kasejix Cuando un enemigo está solo le hace más daño Y Evolucionada Terrajunia más fuerte Tira esta cosa Evolucionada tira 3 Salta Y Evolucionada salta más lejos Y al matar recupera el cooldown Se hace invisible Y después se hace invisible de nuevo Si querés que tu campeón favorito salga en un video Escribilo en los comentarios